Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente genial en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy os voy a explicar cómo podéis generar más ingresos con el email marketing para campañas de afiliados, en este caso de Hotmart. Voy a tomar el ejemplo de una campaña de Hotmart para trabajar con el email marketing con una campaña de afiliados. En teoría, cuando nosotros cogemos nuestras campañas de afiliados y empezamos a enviar tráfico, hay muchas formas de generar ingresos. El crashing es una de ellas, que envía directo a carta de venta sin pasar por caja ni nada. Pero a mí me gusta más trabajar con una estrategia más a largo plazo, que no solamente te dará leads para esta oferta, sino para muchas otras, habitualmente Evergreen. Es muy sencillo. Voy a hacer... Este ejercicio con todo tráfico gratuito para que tú no tengas que pagar nada, pero puedes hacerlo también con tráfico pago. Hay muchos softwares de email marketing, pero el que voy a trabajar hoy es completamente gratis para ti.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 Y de esta manera puedas generar más ingresos y aumentar tu arsenal de estrategias para generar ingresos online. En este caso, vamos a ver cómo podemos generar más con email marketing para afiliados con Hotmart. Esta estrategia, quiero que lo sepas ahora mismo, a mí a mí personalmente, y yo lo puedo demostrar en cualquier momento, me ha generado 10 veces más ingresos que una campaña normal. Las campañas normales están geniales, te dan ingresos inmediatos, pero son menores, en mi caso 10 veces menos, que lo que genero con el email marketing. Bueno, vamos a ello. Para eso vamos a tener unos sencillos pasos y el primero es evidentemente irte a Hotmart y elegir un producto bueno para promover. ¿A qué me refiero con producto bueno? Bueno, yo quiero llamar un producto bueno a un producto que no sea trending. Un producto que no sea de moda, que no puedas vender hoy y mañana ya no. Entonces para este ejemplo específicamente yo ya lo he elegido con ese criterio. Y este es el que voy a promover, te lo voy a mostrar ahora mismo. Está en Hotmart, tú te metes a Hotmart. Yo ya estoy dentro, ves, es este. Y el producto que he elegido yo se llama corrección de la postura de la cabeza. Ahora mismo todos, todos, todos en el mundo mundial, todos, hasta la tribu más lejana del país más lejano, tienen móviles. Y los móviles hacen que nuestra cabeza baje y no vaya con la vista al frente como era lo normal. Entonces a la larga siempre tenemos problemas de espalda, de dolores de cabeza, musculares en los brazos. Por lo tanto este producto es Evergreen. De ahí que yo haya elegido este producto que se llama corrección de la postura de la cabeza. La página de ventas es súper bonita. Mirar este es el Hopling normal. Le voy a dar clic al acceso. Esa es otra cosa que tienes que ver cuando promocionas. Mira. El músculo número uno que corrige la fea postura de cabeza hacia adelante. Para hombres y mujeres que quieren deshacerse del dolor de cuello a causa de mensajes, corregir postura, dormir, respirar mejor, bla, bla, bla. Si te fijas, la página es súper bonita, es preciosa, está muy bien hecha. Mira, estos es, son imágenes impactantes. Eh, esto está muy bien. Me gusta mucho. Por eso la he elegido para promocionar, ¿vale? Ahí está. Ya la tengo elegida. Ya me gustó, está súper bien, muy mona, bla, bla, bla, bla, bla. bla. Este es mi enlace. Pero como estoy en Hotmart, yo sé que Hotmart tiene Hoplinks alternativos. Bueno, Hotlinks. Los Hop con P son de one Y los Hot sin P son de, hot, de, de Hotmart. En los Hotlinks alternativos, yo tengo enlaces directos al checkout para precio de 10 dólares. $15 y $19. Y además la página con texto para $19. En este caso, para mi estrategia, es relevante saber que tengo estas opciones. ¿Por qué? Porque lo primero que voy a hacer es enviarlos a la página larga, a la de $19. Y luego, conforme avance la campaña, voy a ir dándoles descuentos de $15 y hasta de $10. ¿Cuál es el problema para mí como afiliado? Que voy a ganar menos. Si yo les digo que es 10 dólares y a mí me pagan el 50%, pues voy a ganarme 5 dólares en lugar de los casi 10 si utilizase con la campaña de 19 dólares. Pero bueno, no importa, todos son ganancias, así que no me voy a quejar de ello. Luego viene material para divulgación y aquí vienen los materiales para divulgación. Están la página de afiliados y la carpeta en Mega con todos los recursos que yo necesito, incluidos los correos electrónicos. Si yo me voy aquí, por ejemplo, esta es la página de afiliados, contáctanos aquí, foro, estamos en un grupo, bla, bla, bla, muy bonito, desbloquea, Qué chuli, bla, bla, bla, por venta 13, 15 u 80% de comisiones, las recompensas, como me registro, Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero como yo ya vi todo esto, pues me voy directamente a la, a la carpeta de Mega. Y en Mega ellos ya tienen todo preparado para que yo simplemente descargue. ¿Lo ¿Ves? Aquí está eh, la carta de venta. Si yo la quiero subir a mi servidor, no tengo por qué usar la de ellos. Yo puedo usar la mía, las descargo. Las tienen en HTML y en versión Divi Para los que usan WordPress. Están los correos de seguimiento. Las imágenes para, específicas para Facebook Ads, las imágenes genéricas tipo meme y video ads. Si tú quieres hacer anuncios en YouTube, puedes hacerlo con los anuncios que ellos ya tienen preparados. En nuestro caso, en mi caso específicamente, yo lo que quiero son los correos electrónicos. Así que me voy a ir a los correos de seguimiento y aquí están. Los voy a descargar, le voy a dar clic al botoncito, descargar, descarga normal. Ya lo he hecho y esto es lo que yo tengo, ¿ves? Viene el mensaje y el intervalo. Y en email subject, músculo número uno que corrige bla bla bla, email 2, postura, email 3, cuál es el mejor, 4, 5, 6, y así hasta 10 emails. Me dice aquí que yo lo que tengo que hacer es cortar y pegar las plantillas de correo electrónico. Y con eso es suficiente. En teoría están probadas ya. No tengo por qué poner en duda las habilidades de vendedor aunque siempre sugiero que le hagamos nuestros retoques de acuerdo a nuestra comunidad. Si vamos a enviar correos electrónicos es porque ya tenemos una comunidad o bien ya teníamos esos correos de otras promociones. De ahí que sean siempre productos Evergreen los que yo quiero promocionar. Me voy a ir a System.io. Esta es una cuenta limpia de System.io, la que yo uso para hacer promociones. Y si recuerdas, ellos tienen una cuenta gratuita que te permite subir hasta mil correos mil no quiero hacer una landing page porque los voy a mandar directamente a las páginas de ventas y como no quiero hacer landing page lo que voy a hacer es directamente cargar la secuencia de correos aquí en esto que me va a servir de autorrespondedor y lo primero que voy a hacer para no hacerlo complicado porque podrías poner unas automatizaciones con flujos de trabajo, reglas, bla, bla, bla. Pero quiero hacerlo muy, muy sencillo. Tomando en cuenta que, uno, no tengo landing page. Y dos, no se han suscrito a mi landing o a mi opt-in porque voy a cargar la lista de correos. ¿vale? Entonces, me voy a ir primero a donde dice contactos y administrar etiquetas. Le voy a dar clic, administrar etiquetas. Solo puedo cargar un grupo de etiquetas. Así que voy a agregar una etiqueta nueva. Y le voy a poner, por ejemplo, salud espalda. Tú puedes ponerle lo que tú quieras. Salud espalda. Y le voy a guardar. Eso es todo. Paso número uno. Hacer la etiqueta. Eso lo tenemos que hacer. Listo. Paso número dos. Cargar la lista de correos. Me voy a mis contactos. Si no tengo ninguno. ves, En este caso no tengo ninguno. Voy a agregar correos. No le voy a dar clic a agregar un contacto porque me va a cargar un contacto y yo quiero agregar mi lista de correos que ya tengo capturada legalmente de otras promociones que he hecho, pero la tengo en otro autorespondedor. Simplemente la voy a pasar a este. ¿Cómo lo hago? Le voy a dar clic a importar contactos. Y en importar con contactos, ves aquí me dice que no utilice contactos de terceros y que limpie mi lista... Y que bla, bla, bla, bla, bla. Perfecto. Ya lo he hecho. Porque soy una chica muy preocupada por la entregabilidad de los correos. Entonces, me voy a ir a mi lista de correos. Y la voy a guardar como CSV. Si yo la he descargado de otro autorrespondedor. Ya estará como CSV. Y si no, puedo abrir una hoja Excel. Lo vamos a abrir ahora mismo. Vamos a hacer el símil. Esta es mi hoja Excel. Tu verás tapados estos datos, ¿vale? Y lo que voy a hacer es, fíjate que hay dos columnas. Lo primero que voy a hacer es ponerles un nombre a las columnas. Porque sin el nombre le voy a insertar un, una línea. Sin el nombre no los va a leer. Y aquí le voy a poner name o nombre. Le puedes, lo puedes poner en español. Y aquí email, ¿vale? Suficiente. Y voy a guardarlo, le voy a dar clic. Guardar como, ¿ves? Guardar como. Y en guardar como, aquí le voy a dar csv csv utf-8 delimitado por comas aquí, clic le pones el nombre que tú quieras por ejemplo aquí dolor espalda bueno, no lo vamos a poner corrige postura por ejemplo, ¿vale? y le doy a guardar y una vez que ya está guardado lo cierro, Yo, me gusta cerrarlo lo puedes dejar abierto, no pasa nada me voy aquí y le voy a dar clic a donde dice elegir archivo y en elegir archivo, voy a donde lo he guardado. Busco el nombre que le he puesto. Lo abro. ves, Le digo que es separado por coma. Elijo la etiqueta importante. elígela. Si no la eliges, vas a tener que volver a hacer el proceso. Y aquí, si te fijas, dice nombre, punto y coma, email. Porque está mal puesto. Está por punto coma y no por coma. Entonces aquí le tengo que poner punto y coma. Ahora sí. Nombre e email. Entonces aquí elijo el encabezado, que en este caso es nombre, nombre. Y aquí el email, email. Listo. Y le doy a importar. Y los importo. Y ya me dice que la importación ha empezado, que mis contactos serán importados pronto. Eso es todo. Ya tengo la segunda parte. La primera, venirme aquí y hacer un tag. Hacer el tag. Y ahora me voy a ir a donde dice correos electrónicos. Aquí tengo varias opciones. Newsletter, campaña de correo y estadísticas lo que yo voy a hacer es una campaña de correos le voy a dar clic en campaña de correos en la versión gratis solo te deja hacer una campaña así que solo podrás hacer esta y le voy a dar a crear clic y en crear le voy a poner corrige postura por ejemplo y aquí corrige postura para que yo sepa de dónde vienen y voy a guardar la secuencia ya está y ahora sí voy a empezar a cargar mis correos. ¿Cómo los cargo? Le doy clic a Corrige Postura. Y aquí le doy a Agregar una etapa. Le doy clic Agregar una etapa. Se me abre este navegador. Y me dice si uso el Visual Editor o el clásico. Yo, yo personalmente prefiero el clásico. Y aquí voy a empezar a trabajar con los correos que me dio mi vendedor. Y aquí dice Asunto número 1. Que corrige la fea postura de la cabeza hacia adelante. Y te da otro asunto alternativo. Músculo 1 soluciona. Este corrige y este soluciona. ¿Yo que quiero? Soluciona. No quiero corregir. Porque corregir es una palabra fea. Entonces voy a poner soluciona. Lo voy a copiar con control C. O copiar. Es copiar. Control C. Y me voy a ir. Mi sistema yo. Y aquí donde dice asunto. Le voy a poner Solución bla, bla, bla, bla, bla, es enorme, pero bueno, aquí me hace falta poner el nombre y voy a poner Sergio, ¿vale? Y le damos a guardar. Me dice que las direcciones Gmail, ya lo sabes, no están permitidas, así que tienes que poner forzosamente una dirección que no sea Gmail. Ya está, le voy a dar en el editor clásico, lo guardo y me abre el editor clásico es este, fíjate aquí, que aquí me pone las etiquetas email, first name, surname, bla bla bla bla bla me voy nuevamente aquí y me dice opción 1 de URL de imagen esta, opción 2 y opción 3 y luego el cuerpo del correo electrónico y lo voy a copiar todo esta imagen es muy bonita, es muy resultona esto, esto que ves aquí es basura esto no se tiene que copiar tú simplemente copias el texto voy a ir por partes control c me voy a mi sistema yo y le doy control v y aquí me dice conoces los potenciales bla bla bla pero yo quiero humanizarlo más esto lo voy a quitar y lo que voy a poner es first name lo copio control c y aquí le voy a poner hola first name conoces los peligros potenciales bla bla bla bla bla bla bla voy a irme por la imagen la imagen la copias y la pegas igual, control C, control V y nos vamos a la siguiente. Esto, esto no me gusta nada porque es basurita. No tiene que estar ahí. Tienes que limpiar los correos porque muchas veces los, los creadores no, no lo hacen correctamente. Vale, sigo aquí. Lo pego de nuevo. Este neoclero, bla, bla, bla. Y aquí empieza nuestro enlace dice la respuesta se puede encontrar en esta página clic y aquí vas a poner el enlace de afiliado que sacamos de hotmart aquí está hotmart los enlaces de divulgación el genérico o si quieres poner un alternativo yo voy a empezar con este porque aquí te va a ir directo al carrito de compra yo no quiero ir al carrito de compra voy aquí lo de control c me voy a mi autorrespondedor y aquí me voy hacia arriba y donde está el enlace, este, le doy clic y pego la URL. La respuesta, bla, bla, bla. En destino, a mí me gusta ponerlo en una nueva ventana. Que no le cierre su correo electrónico. Y le doy a aceptar. Ya lo tengo cargado. Ahí muy bonito. Y le doy a guardar. Así lo voy a dejar. Guardar. Y me voy por el siguiente, a agregar una nueva etapa. Y aquí vamos por el correo número 2. Email 2, donado por el fundamento de tal gracias, asunto postura o asunto necesitas un masaje de cuello, este me gusta más. Control C, Control V, nuevamente el clásico, le doy a guardar, me voy por el cuerpo hasta ahí, Control C, me voy aquí y lo pego. Si quieres el cuello apretado o crees que te vendría un masaje en la parte superior del cuerpo, esto es para ti. Y aquí voy a poner nuevamente la personalización, control C, y le voy a poner aquí. Así es, first name. Vivimos un momento que bla, bla, bla, dice ejercicio, dice sencillo, bla, bla, bla. Y aquí puedes hacer dos cosas, los envías directamente a la página de, de ventas nuevamente, o a un lead magnet. Para ser coherentes, nos vamos a seguir enviando a nuestra página de ventas. Vamos nuevamente por nuestro enlace, copiamos. Es copiar. Me voy a mi editor y lo pego. Volumen, aceptar. Listo. Guardamos. ¿Qué va a pasar cuando lo activemos? Vamos a suponer que ya hemos cargado más. Fíjate que aquí dice desactivado. Y aquí dice publicar. Y aquí lo mismo, publicar. Nosotros ya tenemos el correo 1, que es este, y el correo 2, que es este. Pero aquí no dice que sea el 1 o que sea el 2, ¿O cuál tiene que ir primero? Voy a subir otro rápidamente para que veas cómo funciona la automatización. ¿Cuál es el mejor crecimiento? Cuerpo de correo. Cada minuto. Bueno, tú lo arreglas. Tú lo pones bonito. Yo ahora no lo voy a hacer porque quiero que hagamos otra cosa. Corregir la postura fea adelante. Me voy nuevamente a Hotmart. Lo copio. Lo voy para acá. Y voy a ponerle el enlace. Ahí. Acepto. Voy a poner otro enlace. Este. Y le voy a poner el enlace. Aceptamos. No estoy poniendo la firma, pero tú tienes que ponerla. Ves que, por ejemplo, puedes por, por, eh, deseando tu mejor salud. Betty. <ríe> bueno, el, el, tu firma. ¿Vale? Ya está. Y lo voy a guardar también. Y lo voy a guardar. Y ahora sí me voy para acá. Y aquí no dice cuál es primero, cuál es después y cuál otro después. Ni cada cuándo los tengo que enviar. Entonces, cuando yo le dé a publicar, ¿ves? Publicar. Me dice, ¿cuándo quieres enviarlo? Tiempo entre este correo y el anterior. Como este es el número uno yo le voy a poner que sea inmediato. cero horas después de ninguno. Publicar. Y ya está publicado. Y luego el siguiente, ves, pues está aquí. El siguiente fue, necesitas un masaje de cuello. Pues me voy aquí a publicar. Y le voy a decir que sea un día después de este. Y lo publico. Y me voy al siguiente, este. Lo voy a publicar. Y le voy a decir que sea un día después de este. Y lo voy a publicar. Y de esta manera la secuencia ya te queda preparada. ¿En qué momento la vas a lanzar? Pues muy sencillo. Te vas a tu lista de contactos. Esto no hace falta que lo guardes, ella queda guardado. Te vas a la lista de contactos que has subido antes. Contactos. Y seleccionas todos, todos los contactos. ¿Qué vas a hacer con tus contactos? Pues muy fácil. Te vas a ir aquí, donde dice contactos, borrar más acciones. Y donde dice más acciones, les vas a agregar una etiqueta. Clic agregar etiqueta. Esto lo tienes que hacer al final, porque es el paso previo a lanzar la campaña. Entonces elegir etiqueta, este, agregamos la etiqueta. Ya está la, la etiqueta puesta. ¿Qué hacemos a continuación? Pues me voy a más acciones y aquí le decimos inscribir a la campaña de correo. ¿Qué campaña de correo? Corrige postura. Etapa de la campaña y elegimos la el correo número 1, que es este clic. Y en ese momento, en cuando yo le dé clic a inscribir, se van a empezar a enviar los correos. No lo voy a hacer ahora porque no tengo completa la campaña, no he subido todos los correos que me está sugiriendo el vendedor y no lo voy a enviar. Pero tú, cuando acabes, le das a inscribir y en ese preciso momento va a salir lanzado el correo número 1. Y es así de sencillo que tú vas a poder tener email marketing bien moldeable a tu gusto. ¿Qué vas a hacer cuando llegues al correo número 4? En el correo número 4, el estiramiento que te da lucir, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y aquí, aquí, pudiste venir correctamente, y aquí vamos a poner una postdata. postdata. Y vamos a poner, tenemos un descuento especial, por la pandemia, por ejemplo. Por la pandemia. De esta forma, ayudamos un poco a toda la gente. Da clic aquí para ir al descuento. Y aquí, aquí en este enlace, me voy a ir a Hotmart. Voy a empezar a trabajar esta página que es el enlace al checkout directo de 15 dólares lo copio y lo pego aquí le doy a insertar un enlace bueno en, en, en, cuando lo subas a, a todo tu respondedor lo vas a tener ahí vale en el correo número 5 correo número 7 este el 6 también va a tener ese descuento el 7 va a tener ese descuento. Correo 8. Ya han lanzado el 7. Y en el correo 8. Que ya son los últimos. Cuerpo del correo. Bla bla bla bla bla. Bla bla bla bla bla. Aquí. La caso, le voy a poner aquí. Postdata. Como vamos a cerrar los accesos a este entrenamiento. Estamos ofreciendo un descuento masivo de casi 50%. Entra aquí para aprovechar el descuento masivo ahora. Y aquí, señores, aquí me voy a Hotmart y cojo la de 10%. Copiamos y voy a coger la de 10 dólares y pongo el vínculo a la de 10 dólares. ¿Qué va a pasar? La inmensa mayoría de compradores, compradores va a comprar antes del correo 5. Por eso vamos a poner en el correo 5 el primer descuento y en los últimos el máximo descuento. Así no perdemos tanto. Y de esta manera nosotros podemos aprovechar el mayor tiempo que tengamos para generar ingresos con una lista de correos nuestra que ya tenemos de otras promociones sin tener que volver a pagar publicidad por una oferta nueva. Y además podemos hacer esto cada mes, por ejemplo, este mes le enviamos 10 correos de la secuencia de corregio postura, el mes próximo le enviamos un, unos correos de gastritis, el mes siguiente le enviamos unos correos para, eh, yo que sé, dolor de articulaciones, el siguiente le enviamos uno de, yo qué sé, eh, de promociones de verano, de hoteles, de lo que sea. Acuérdate que la, una vez que la lista de correos sea tuya, Tú tienes la posibilidad de enviarle muchos correos a la misma lista, generando más ingresos con la mínima inversión, porque esa lista ya la tienes, ya es tuya, ya la generaste, ya pagaste una única vez por ella. Bueno amigos, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que os haya gustado esta estrategia de cómo ganar con email marketing, en este caso para afiliados de Hotmart pagando solo una vez por vuestro activo que es la lista de correos electrónicos y generando múltiples ingresos con múltiples campañas con un solo pago por adquirir ese activo que es la lista de email marketing. Marketer, te envío un abrazo muy fuerte. Aprovecha estas estrategias que te estoy dando que de verdad, de verdad, son de súper afiliado, en serio, <risa> aprovechalas y genera muchos ingresos con la menor inversión posible.